¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? ¡Es un asesino! ¡Nos está matando! Una bestia, así hay que llamarle En medio de una crisis nos llegó arrasando con todo un país soberano, destruyendo todo lo que alcanza a su mano. Y en consecuencia de todo ello y por ello, la cesta de la culpa no las han robado, no te queda ¿Cómo no gritarlo? Es un asesino Nos está matando Y en consecuencia de ello No queda dinero La cesta de la compra Se lo comen pero Todo está tan caro Que nada se entiende La cuesta de enero dura hasta diciembre. Lo grito sin duda, son muy malos tiempos, el mundo hoy vive otro peor momento. Ningún dirigente hoy vale un pimiento, yo no me conformo solo con lamentos. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no creo? Es un asesino, nos está matando. Una bestia, así hay que llamar. En medio de una crisis nos llevó, Arrasando con todo un país soberano. Destruyendo todo lo que alcanza su mano. Cómo no decirlo, cómo no gritarlo, es un asesino.